Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Unyes Carauta y este es un mensaje rápido para decirles que si eres de Guadalajara haces videos y tienes una cuenta de YouTube probablemente te interese estoy organizando para realizar la próxima reunión de YouTube aquí en Guadalajara que estoy pensando hacerla más o menos alrededor del 18 de abril de este año quiero conocer a todos los creadores de contenido de la región antes de poder lanzarme de mochilazo hacia Chile me importa de verdad muchísimo conocerte Saber cuál es tu experiencia de YouTube y cualquier dato que puedas entregarme al respecto me sería de muchísima utilidad. Y pues entre otros YouTubers, probablemente todos ustedes ya se conozcan, pero yo no los conozco a ustedes. Así que cualquier inconveniente al respecto pueden decírmelo. Bueno, espero que me lo confíen. Digo, no estoy seguro de si me tengan confianza o no. Pero la idea es que de una vez ponerme a moverme, porque si no nunca lo voy a hacer. Así que esperemos a ti desde el respecto. Yo fue un Jescalanta, nos vemos luego. doesn't matter, cause I'm cold inside.